Thank mm -hmm. you. que me hicieran presa y me sometieran me quitaran todo y mi familia vendan mi pobre alma como mercancía atada a un grillete mi agonía y atraviese selvas, desiertos y mares cargando penas y soledades me rompiera el lomo y me desangrara abonando el suelo en compañía de mis hermanos que germine en canción honrando la vida, que haga la revolución y la lucha digna, que florezca y sea hermosa vivir la utopía, la libertad no se negocia, la defiende mi voz. Corazones, latiendo tan fuerte como pueda, que prenda raíces como en tierra, libre y sin grilletes ni cadenas, que tanto dolor y sufrimiento, infligido a cada ser viviente. Para siempre nuestra historia basta, os someto yo también a quien lo somete. La y me desangrará abonando el suelo junto a mis hermanos. Pero que germine y prenda raíces en los corazones, mil generaciones. Pero que germine libre y prenda raíces fuertes en los corazones, viva mil generaciones.